Los creadores de American Vandal, una de las series más chistosas que hay en Netflix, regresan con Players, una serie sobre League of Legends y el competitivo mundo de los esports. Si American Vandal utiliza el formato de los documentales sobre crímenes para indagar en quién dibujó los penes, en esta ocasión utilizan el formato de The Last Dance como inspiración para contar una historia sobre el mundo de los esports. La serie se centra en un equipo profesional del popular videojuego League of Legends y en especial en dos de sus jugadores, Cream Cheese, quien es el líder del equipo, y Organism, una sensación de Twitch que es considerado el futuro del deporte. Players me parece yo bastante los Personajes están bien escritos Vas a aprender a detestar a algunos Luego a entenderlos Sentir pesar Y de pronto hasta quererlos Eso fue lo que más me gustó Porque mi gran problema Fue que Players requiere De algo de conocimiento De los esports Hubo momentos en los que Para mí Algo era chistoso Cuando en realidad Era algo muy serio O viceversa Pero eso es más culpa mía Por mi falta de conocimiento De los esports Que seguro No a todos les pasará Players se alarga un poco Pero al final Todo hace clic. La serie tiene humor Drama y corazón Le doy 3 estrellas Y media de 5